Estamos en Avenida San Martín y Peatonal, pleno centro. Durante la madrugada, ladrones ingresaron al local que tengo a mis espaldas y se llevaron aparatos electrónicos. Más de 2 millones de pesos aproximadamente, tan solo a dos cuadras de este lugar, sobre 9 de julio concretamente, y Espejo, también intentaron robar. Te lo contamos en Canal 7. Sacaron la reja y bueno, no sé si con una piedra o con qué han abierto el vidrio, y gracias a Dios nos han metido, lo agarró las cámaras y llegó a los preventores y se lo han llevado. O sea, no alcanzaron a robar. No alcanzaron a entrar. Es decir, solo roturas, materiales, pero eh, por el momento nada de, de robos en el local. Gracias a Dios nada. ¿La nada. primera vez quienes roban o hace mucho que suceden estos hechos? A nosotros sí, la primera vez que nos rompen la guerrera y se han querido meter, la verdad que es la primera vez. Pero me acaba de decir un, un locatario de... Acá, a la vuelta, que también en un local de celular le han roto la guerrera, le han roto los celulares, así que parece que, eh, nada, es, es el nuevo modo operandi, parece. Se... Noticiero 7 tuvo más datos con respecto a lo que sucedió allí en uno de los locales. No solamente se llevaron teléfonos celulares, sino que también los delincuentes aprovecharon la ocasión para llevarse parte de lo que encontraron. Allí se llevaron en uno de los locales, en este cuantioso robo en Garibaldi San Martín, se llevaron tres smart ...watch, maquetas de teléfonos, una laptop eh, de una reconocida marca... ...a nivel internacional, dos, un parlante y un micrófono...